A ver, yo lo he dicho varias veces ya desde que se inició la discusión de este segundo retiro en la Cámara de Diputados, que aquí se necesitaba y se sigue necesitando una acción decidida del, de quien gobierna. Eh, para eso yo entiendo que concurrió y, y concursó eh, por la presidencia de la República para gobernar. Pero lamentablemente eh, ha estado bien ausente el gobierno. Y ha estado tan ausente que eh, se tuvo que impulsar esta iniciativa. Yo la planteé en marzo, los diputados le hicieron realidad con la reforma constitucional, nosotros lo habíamos hecho con una reforma legal que requería el patrocinio del Ejecutivo, que obviamente no estuvo, y los diputados se fueron por la reforma constitucional y avanzó. Esa, esa reforma implicó que muchas personas en nuestro país se encontraran respuesta a una situación de angustia, de angustia frente a la falta de recursos para enfrentar situaciones dramáticas, lo hemos visto eh, cubierto incluso por ustedes, eh, pagos de deuda, uh -huh. más de casi casi medio millón de personas salieron de los registros demorosos en nuestro país gracias a este retiro para poder eh, celebrar eh, eh, operaciones de, de urgencia que necesitaban operaciones médicas eh, y no para comprar comprar plasmas como lo dijo alguien por ahí. Entonces, eh, el primer retiro eh, dio cuenta de una realidad dramática del país. Este segundo retiro eh, se instala eh, en medio de una situación compleja. Es cierto, Eduardo, y lo decía el diputado eh, con, con toda la razón del mundo, unidad Romero, que hay gente que ya retiró su dinero y que no tiene nada más que retirar. De hecho, las cifras oficiales dicen que eh, casi 3 millones de personas tenían entre 0 y 1 millón eh, de pesos ahorrados. Y eh, la cifra que nos han entregado a la fecha habla de que eh, al menos la mitad ya lo retiró todo. Hay otra mitad que podría retirarlo si es que uh -huh. está en situación, ¿no es cierto?, de necesidad. Y después nos vamos a la cifra de, eh, del tramo siguiente, entre 1 y 10 millones de pesos hay 4,600,000 personas, un grupo importante también lo ha retirado y obviamente que si retira eh, nuevamente se va a quedar con menos ahorro ¿Cuál es la pregunta que creo que tenemos que responder? ¿Qué, hace, eh, ¿Qué hacen esas familias que hoy día no reciben bonos no califican para ellos por la situación que tienen no eh, tienen ningún tipo de ayuda, no tienen empleo lo perdieron, su emprendimiento quebró todo el sector de gastronomía, hotelería eh, las pequeñas pymes en fin que no tienen otra herramienta. ¿Cómo les respondemos a ellas? Entonces, ¿qué es lo que yo he dicho? Si el gobierno no reacciona, eh, la verdad es que se hace muy difícil decir que no. Si el gobierno no entrega herramientas, ¿cómo le decimos a esas familias que no? Y yo podría darte ejemplos dramáticos de personas que me escriben todos los días, y debe pasar lo mismo a la Claudia y también a Leonidas, que nos escriben todos los días y no tienen respuestas. Entonces, yo perdónenme, pero soy representante de la ciudadanía y uno obviamente tiene que ser responsable, pero también tiene que entender que aquí hay dramas humanos detrás de personas de carne y hueso que no encuentran respuesta de parte del gobierno, quien está llamado pero, a gobernar. Creo, creo y esa es la pregunta que está encima de la mesa.